¿Qué tal amigos? Bienvenidos al programa. Hoy vamos a dialogar con Fiorella Flores, ella es especialista de la Unidad de Desarrollo de Instrumentos de Innovative. Y con Fiorella nos trae una muy buena noticia porque hay fondos disponibles del Ministerio de la Producción para apoyar tanto las misiones y pasantías para micro, pequeña y mediana empresa. Eso es dinero que no se devuelve, es dinero que nos aprovechamos para la capacitación. ¿Qué tal Fiorella? Bienvenida al programa. ¿Cómo estás Florinda? Muchas gracias por la invitación, también darles la bienvenida a todos los participantes, los que nos están viendo el día de hoy. Y sí, muchas gracias por el espacio para contarles las novedades que tenemos en innovate Así es, coméntanos por favor, ¿quiénes pueden postular para, tanto para las pasantías como las, las misiones? Si quieres hablarnos de algún, cada uno de estos, este, estas posibilidades, encantada. Mm -hmm. Sí, perfecto. Eh, bueno, en esta oportunidad tenemos dos concursos. Ambos concursos están dirigidos para las micro, pequeñas y medianas empresas. Por un lado, en el concurso de misiones tecnológicas estamos financiando proyectos para que un grupo de empresas o de asociaciones civiles de carácter productivo puedan asistir a algunos eventos o ferias tecnológicas o también hacer visitas de observación a parques tecnológicos, centros tecnológicos o organizaciones especializadas, ¿no? Eso por el lado de las misiones. Y por el lado de las pasantías, financiamos proyectos para que las empresas puedan mandar a personal de su staff a que puedan visitar a otras empresas o centros tecnológicos en el Perú o en el exterior y así puedan conocer sobre alguna tecnología o técnica específica, ¿no? Todo sí. para que puedan mejorar sus procesos y ser más competitivas. Coméntanos en qué caso ya se pueden presentar de manera independiente o digamos, sin que necesiten el apoyo de una incubadora, ser elegidos por una incubadora. ¿En qué casos es esto? Este es el caso del concurso Pasantillas Tecnológicas. Aquí, en este concurso, se presenta solo una empresa y la empresa, eh, que debe ser una micro, pequeña o mediana empresa, eh, puede hacer su, su, enviar su proyecto para poder enviar hasta dos personas de, que trabajan en la empresa a que hagan esta visita, ¿no? Eso es por el lado de pasantías. Y en el caso de misiones, sí, los proyectos deben estar orientados a un grupo de empresas. Es, uh -huh. En este caso pueden ser mínimo tres o máximo tres MIPIMES o asociaciones civiles de carácter productivo que estén lideradas por una, por una misma mipyme o por algún otro tipo de entidad. Por ejemplo, una universidad, un centro de investigación, un gremio empresarial eh, o una institución de cooperación internacional, por ejemplo. Sí. Uh -huh. ¿En cada caso los montos que asigna eh, el Ministerio de la Producción son distintos o son iguales? Para el caso de pasantías tecnológicas van a poder acceder hasta 15 mil dólares de recursos no remorsables que como bien mencionabas es dinero que no se tendrá que devolver al Estado y para el caso de misiones tecnológicas sí eh, se puede acceder hasta 30 mil dólares por proyecto para financiar los gastos de las empresas que participen en la misión. Cuando se habla de cofinanciamiento significa que algo voy a tener que poner como emprendedor, ¿no es cierto? ¿Cuánto Así es lo que, más o menos, qué porcentaje de, de ese total se tiene que poner, le tiene que poner cada uno? Así es, hablamos de un cofinanciamiento porque Prenova te cubre hasta un porcentaje máximo de los gastos totales del proyecto y el porcentaje restante lo deben cubrir la, los participantes o las entidades participantes con aporte monetario y no monetario. El aporte monetario es principalmente dinero y el aporte no monetario es eh, la valorización wow. de las horas del equipo que participa, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, en ambos casos, Prenova te cubre entre el 50% o hasta el 75%, ahí depende del tipo de, de empresa, del tamaño o del tipo de entidad. Uh -huh. Y el porcentaje restante, que es 25% eh, por ciento aproximadamente, es el aporte monetario y no monetario, ¿no? Perfecto. Uno de los requisitos siempre tiene que ver con el ingreso. ¿Hay un ingreso máximo que uno de eh, ventas o eh, algún dato importante que tengamos que tener en cuenta al momento de postular? Sí, en cuanto a las ventas, eh, no, no pedimos un ingreso mínimo, pero sí hay un tope máximo de ventas que pueden tener. El tope es de hasta las 2.300 UITs, que corresponde al tope máximo de la mediana empresa, ¿no? Porque el concurso está orientado a las micro, pequeñas y medianas empresas. Uh -huh. Un dato importantísimo en esta conversación es en la fecha. ¿Cuál es la fecha de cierre? ¿Hasta ¿O cuándo podemos postular? Sí, estamos ya recibiendo propuestas y eh, el plazo máximo es el 28 de febrero del 2023 a la 1 p.m., que es la hora en la que se cierra el sistema. Y eso es muy importante para que puedan organizarse y enviarlo con anticipación. Perfecto. ¿Dónde encontramos la información? Porque todo eso es online, ¿no es cierto? La inscripción es online. Correcto. Todas las postulaciones se deben hacer de forma virtual en la plataforma del sistema de línea Preinnovate. Y eh, la información la pueden encontrar en la página web, es www.preinovate.gov.pl. Ahí van a poder encontrar, en la primera página está el banner de los concursos. O también eh, van a poder encontrar una sección donde están los concursos por tipo de entidad. Entonces, según el tipo de empresa que sea, van a poder encontrar este concurso. Y también eh, nos pueden seguir en las redes sociales de Preinnovate y ahí también continuamente estamos posteando información, los links para que puedan ver la información y también los eventos de difusión que estamos realizando en estas semanas. Muchísimas gracias, Fiorella, que se presenten muchos emprendedores y que de esta manera se aprovechen estos fondos que están ahí disponibles para el Estado y para nosotros ser mejores emprendedores. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Clorinda. Hasta la próxima. Hasta luego. No despedimos.